Gracias, a los demás y amigos televidentes, gracias al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, el, el San Francisco de Macorís ha sido un pueblo muy golpeado durante toda su historia. Hemos tenido una mala administración municipal de hace muchos años. Eh, ninguna de esas administraciones en los últimos 40 años, 30 años. Ha resuelto ni ha enfrentado ningún problema definitivo, como por ejemplo pasó con Edito Cunha. Sí. Edito Cunha fue un síndico que se dedicó a resolver un tema, el agua. Uh -huh. Incluso el lema era la llave de agua. La <risa> llave de agua. Porque era el, el, bueno, el, el, el recuerdo que era una llave. Sí. Sí. Del ayuntamiento. Sí. Entonces, ¿cuál era la situación? Bueno, a Marco no había agua. Y al no haber agua, una de las cosas que, que, que más se carecía en ese momento, y una de las cosas más necesarias para poder vivir, pues este síndico se dedicó a resolver ese problema. Y por eso recordamos ahí con la llave de agua. Eh, pero en los últimos años, usted ve que el ayuntamiento municipal se, se devana en una eh, actitud y en una actividad de día a día sin resolver absolutamente nada. Una receta por aquí, un empleo por allí, eh, eh, una, eso es lo único que tenemos nosotros. Nadie se ha preocupado realmente por los grandes problemas de San Francisco de Macorís. La intervención de la Carmen Taveras, una entusiasta de la, de la literatura, de la poesía, de la cultura, me lleva a reflexionar acerca de lo que en términos culturales ha sido San Francisco de Macorís. Históricamente, San Francisco de Macorís ha sido una sociedad donde la cultura no ha avanzado a niveles como lo ha hecho, eh, por ejemplo, en lugares como La Vega, lugares como Santiago, eh, pueblos eh, como, por ejemplo, Cotuí. En Cotuí hay una playa de... de, de de creadores y autores de literatura, pintores, etc. Eh, pero nosotros hemos tenido siempre un conjunto de personas, de individuos, interesados en el arte, animadores culturales que han desarrollado programas y proyectos interesantes. Lo tuvimos no hace tantos años, hace 20 años, cuando eh, Radamé Polanco manejaba el Teatro del Arte, un teatro que se construyó en el patio de su casa. Eh, alrededor del teatro del arte estaba Yeye, estaba también Matrillé, eh, alrededor del teatro del arte estaban eh, Neri Matrillé, el pintor, por ejemplo, y así por el estilo. Una serie de personas que eran animadores, bueno, no es Sayas, que no se me olvide, no es Sayas, eran, eh, eh, eh, déjame ver, este Ken, no me acuerdo, ¿cómo que le dicen a Ken? Eh, digo, ¿cuál es el nombre de quién ¿Quién es el apodo? Vladimir también, no Paula, sino Vladimir, qué pianista, que se fue a vivir fuera del país. Estaba eh, Félix García, que ahora volvió a San Francisco de Macoría a ubicarse de nuevo acá. Ok, estamos hablando de nombres, de gente que hacía trabajo de arte, que escribía o que pintaba o que hacía escultura. El maestro Genao, por ejemplo, Pedrito Mata. Pedro Mata, diputado, ese eh, que es un artista de arriba a abajo, independientemente de cómo usted lo vea, de cómo usted lo visualice, Pedro Mata es un artista de arriba a abajo. Entonces eh, Ricardo roja también era otro nombre alrededor del teatro del arte y alrededor de ese movimiento. Ese movimiento creó, ese movimiento creó eh, exposiciones de cuadros, ese movimiento creó eh, exposición, exposiciones de escultura, ese movimiento creó eh, muchas, muchas obras de teatro, ese movimiento eh, eh, también creó mucha lectura literaria de poesía y de cuentos, o sea una serie de cosas hoy día eso se ha perdido mucho y unido a, ese, a esa pérdida está el hecho de que incluso, incluso el carnaval que es una fiesta popular que nosotros eh, la la llevábamos ese toda esa tradición se fue perdiendo poco a poco la tradición de los macarao como le decían los que salían a la calle a dar vejigazos cada cada año eso se fue perdiendo también y el único que mantuvo viva esa llama y que tuvo en, en concurso donde ganó premio por, por su por su por su propia digamos eh, eh, interés en involucrarse en el tema fue Gueguelo Gueguelo y María Paulino, la esposa de mi hermano Luis Vargas. O sea, estamos hablando de que, en definitiva, la cultura de San Francisco de Macorís ha ido en declive por la pérdida de tradiciones, por la pérdida de individuos que trabajan en el tema cultural, que se han ido o que lo han desincentivado y no han continuado. Por alguna razón, eso ha pasado. Entonces, yo no creo que San Francisco de Macorís esté en condiciones de asumir una mega obra como una plaza de cultura para dedicarle, para dedicarla a qué? Vamos a ser un elefante blanco, porque hay otra cosa. La mentalidad de los alcaldes o síndicos que hemos tenido ha sido extremadamente pobre en el tema cultural. Aquí lo que hay es un encargado de cultura, en el, en el ayuntamiento, un encargado de cultura que tiene como, es una designación muy pobre lo de lo de encargado de cultura. Es como alguien que está encargado de ese tema y ya. Uh -huh. O sea, no tiene, no tiene... Ni oficina tiene. No, no, no. Un encargado de cultura y quien está ahí se la pasa peleándose con la gente por Facebook. Uh -huh. O sea, sí. entonces que... <risa> Pedro Más y compañía pasan peleándose por Facebook. Sí, sí, sí. O sea, se la pasan peleando por Facebook. Eh, sí. Si es quien yo creo que está ahí todavía. No, no, no, no lo han quitado. Yo tengo mucho que no... Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Nosotros no tenemos visión. Miren, eh, hay, hay aquí una situación, y eso pudo puede muy bien eh, trabajarse, el Club Esperanza está ahora en una especie de limbo. Ahora mismo acaban de designar, acaban de elegir a, a Jorge Luis Váez, el hijo de mi hermano Luis Váez como presidente del club, pero está en una especie de limbo porque no tiene una base jurídica de sustentación. El ayuntamiento había planteado a través de su síndico de Siquio, Asumí que el ayuntamiento lo asumiera, pero yo tengo algún temor con que el ayuntamiento asuma una obra de esa naturaleza, que es una obra patrimonio de San Francisco de Macorís. ¿Saben por qué? Porque los políticos, yo no confío en los políticos. Los políticos, después que esté bajo la dirección y bajo la sombrilla del ayuntamiento, ahorita se inventan una plaza comercial ahí en esa esquina y tumban el club como se permitió que se tumbara. El, el, el cine Carmelita, por ejemplo, como se permitió que se vendiera la casa de Rubirosa, de Porfirio Rubirosa Ariza, que bien pudo haber sido un museo, el museo de Rubirosa en San Francisco de Macorís, que recibiera cientos de turistas al año. A eso sí vendría la gente a Macorís, porque Rubirosa era un personaje mundial, independientemente de lo que usted cree, de Rubirosa, de que era Trujillita, era Trujillita, de que tuvo ligada la. era fue un vividor, fue un vividor. Piense lo que usted quiera, diga lo que usted quiera, pero la realidad, monda y lironda es que a la República Dominicana la conocieron en una ocasión por Rubirosa, eh, Rubirosa Ariza en, en, fuera de las latitudes de esta, de esta media isla. Entonces, eso, eso no se puede evitar. Y, eso, y ese señor. Pudo haber sido un nombre eh, eh, mediante el cual aquí viniera mucho turistas. y eso implica que se vendieran cosas alusivas a él. Eso implica que el, el restaurante, la cafetería, el bar, vendiera también, porque la afluencia de turistas, el turismo, es una industria y produce mucho dinero. Pero dejamos que lo tumbaran, que hicieran ahí un edificio, una casa, no sé, y perdimos esa oportunidad. Y, al, y a mucha gente, usted le habla de eso y te crucifica. En este momento, yo sé que hay gente que si me está escuchando, dice, pero usted está loco. Ahora quiere que a un bandido, un sinvergüenza, aunque sea sé que Sí, pero tiene un nombre. Como tal, Amado, en un momento hiciste un comentario en ese mismo enfoque respecto a Rubirosa. Y hubo muchas personas que, eh, o sea, que hablaron... En contra de, de, de ese pensamiento que tienes, de sí, realizar pero la figura de este lo que, pasa es que, lo que pasa es que la gente, eh, lamentablemente nosotros tenemos un, un país, una nación de gente que piensa con el corazón. Piensa con el corazón, no con la cabeza. Óyeme, lo de, no importa, no importa. Trujillo es una, es, una, es una realidad histórica en la República Dominicana. Balaguer fue una realidad histórica en la República Dominicana. Nos vamos nosotros a perder tiempo y a estar pensando en el pasado sin mirar hacia adelante al futuro, porque Trujillo fue malo, Balaguer fue un asesino, porque Rubirosa fue un, un gigoló, una especie de, una especie, bueno, un gigoló, un, un, un, un individuo que, que, que, que vivía, vividor, que vivía de las mujeres. Sí, pero Rubirosa, por ejemplo, se casó con Sasa Gabor, era la, la actriz más, la actriz más famosa en su tiempo. Tenemos una llamada. Vamos, vamos a recibirlo. Adelante, buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Buen sí, día, buenos días, amado, lo felicito por, por esa por esta posición tan, tan importante que usted hace como profesional. Todo eso es cierto. San Francisco de Macorís ha pedido la esencia. Eh, diríamos el, el aspecto cultural que usted expresa. Mira, la sindicatura aquí ahora mismo, yo entiendo, aparte que siquiera sí, es mi amigo, que eso es un desastre. Acá no hay supervisión. Todo está abandonado, la ciudad. La entrada de Ipatenaria San Francisco es un desastre. Los barrios, todo lleno de hoyo, basura. Este pueblo se ha, ha perdido todo, amado. Yo estoy con usted, lo quiero mucho, lo aprecio. Muchas gracias, Cristian. El programa gracias. De ustedes, uno uno, por la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, miren, el asunto, está en, es, el asunto está en eso. Yo pienso que nosotros lo que debemos de hacer es re, reencauzar a animadores culturales y artistas y buscarle espacio, porque una plaza de la cultura una inversión de esa naturaleza. Primero, el Estado va a pensarlo muchas veces antes de comenzar a hacer esa inversión. Y en segundo lugar, sería crear un elefante blanco. Yo lo que pienso es que debemos de incentivar el desarrollo de Bellas Artes. Bellas Artes puede perfectamente crear eh, los, los artistas, desarrollar más bien los artistas que necesita esta comunidad para luego en un futuro pensar en una, en una plaza de la cultura. Y mientras tanto, ir utilizando los espacios que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el espacio del Club Esperanza. Ese puede, ese puede ser un lugar donde se desarrollen actividades culturales y artísticas una exposición de pintura, no hay que tener un, un museo, no hay que, ahí puede haber el museo, de hecho Luis Valle del Rosario tenía la te, la, el criterio de hacer un, un museo eh, aquí en San Francisco de Macorís, y así por el estilo. Pero pensar, por ejemplo, que otro desaguisado, y ojalá que Franklin Romero no caiga en eso, eh, atención, atención Gerald, tú quieres andar siempre pegado de Franklin, ojalá que no caiga en eso. De, cambi de cambiar la fortaleza Duarte o sea, Es un monumento histórico de San Francisco, ligado a la historia de guerra, a la historia revolucionaria de San Francisco de Macorís. O sea, estamos hablando de un lugar que definitivamente nos identifica en cierto modo como, como, como sociedad. Ahí hubo enfrentamiento armado, en medio de, de, de, de batalla, ahí hubo, ahí hubo gente que bajó la bandera, en el caso de, de Don Pelegrín Castillo, la bandera norteamericana cuando la ocupación del 16 bajó la bandera americana y subió la nuestra, y eso le ganó el exilio y casi la muerte. O sea, hay muchas cosas, y eso no se puede, no se puede andar eh, tumbando las cosas porque ya tan viejas, ¿no? son símbolos históricos de los pueblos. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, amado. Vamos a tomar esta llamadita entonces y luego seguimos con WhatsApp. Buenos días. Buen día, niño. De aquí de Guisa. Saludos colectivo para todos. Buen día. Buenos días. Extendido a Movisa Nociones. Que es el motivo de la llamada. Movisa Nociones, dice. Yo no lo entiendo No puedo no permiso Buenos porque la a de huiza va para la calle hoy a las Toda la que hay en San Juan, barrica Vamos a tirar la calle para que a más con ella, aquí en huita ¿A dónde que la van a tirar? En Huiz. Tira? Tira? A, a... No, no, eh, no, eh, no, no amigo, para para escucha, pero, pero, pero, solución, pero, pero, pero, espere un momentito, no la tiran a la... A nosotros la Huiza, que no la un que que le va a ser más difícil con la basura. Amigo, pero cálmense, que vaina. Hablamos. bien, gracias ya si sí hallaste como pero dice pero eso, no eso no deja hablar a nadie ya Amigo, la tusa no, no la tire en la calle porque usted va a molestar a los otros vecinos que posiblemente no tengan basura cójala y llévesela a la, quién? al ayuntamiento ustedes se la llevan y la ponen en el parqueo porque tampoco la por el móvil frente. soluciones que la recoge por el ayuntamiento que le paga y, y es o a, a los dos que se la lleven vamos a repartir la basura una parte para móvil soluciones ¿Dónde está la oficina no vamos a hacer el llamado de manera... Ah, bueno, eh, hacemos sí. llamado. Vamos Atención a hacer el a llamado. A Por favor, sí. estamos recibiendo nuevamente mm -hmm. muchas denuncias. Atención, Móvil Soluciones. ¿Qué lo está pasando. Atención, Ayuntamiento Municipal. Pero vamos a enfocarlo a Móvil Soluciones porque la alcaldía seguro no ha empezado todavía a trabajar. Eh, hay muchos sectores eh, de San Francisco, de Macorís, muchos barrios que están dando las denuncias, se están quejando, señores, de que no se está recogiendo la basura. ¿Qué es lo que está pasando? están dañados los camiones, no hay combustible, hay un problema de comunicación, de organización de personal ¿qué es lo que pasa? Móvil Soluciones con San Francisco de Macorís por Dios, vamos a ponerle atención a esto, vamos entonces con lo Whatsapp, Yerjan. Muy bien, Cándido